¡Hey! ¡Muy buenas, motruitos! Madison es un juego de error psicológico en primera persona que utiliza una cámara instantánea Polaroid para conectar el mundo de los humanos con el más allá. Desarrollado por No Se sé, Games, Madison tiene un alto nivel de fidelidad gráfica en general y los detalles ambientales en particular tienen un aspecto fotorrealista, pero artísticamente está estilizado. El juego muestra una gran variedad de lugares espeluznantes, incluidos túneles subterráneos. Almacenes, iglesias sombrías y pasillos largos con poca luz. El tráiler muestra una serie de casos en los que se revelan pistas y enemigos fantasmales en las fotos Polaroid. La fecha de lanzamiento prevista era para algún momento de 2021, pero se ha retrasado hasta enero de 2022. Monster Hunter Rise. Es toda una espiral de sensaciones y Capcom lo sabe bien. Establece definitivamente la quinta generación de juegos de la saga que arrancó en consolas de sobremesa. Nos descubrirá una de las zonas más exóticas del universo de la saga, la aldea Kamura. Un punto de partida magistralmente inspirado en el Japón feudal sin que eso acabe restando identidad a la estética de la propia saga. De Anacrucis, la acción tendrá lugar a bordo de una nave espacial que estará parada en el espacio. Nuestros personajes estarán equipados con toda clase de armas futuristas para hacer frente a las hordas de alienígenas que invadirán este lugar, pero también se podrán obtener ventajas que cambiarán la forma de jugar a base de practicar en partidas. La primera temporada de Anacrucis cuenta con la historia de cuatro supervivientes, Nessa, Guion, Liu y Lance que son reclutas convocados a la batalla para defender a la humanidad de la amenaza alienígena. What War Kratos ha dejado su venganza contra los dioses del Olimpo y ahora vive como un hombre en los dominios de los dioses y monstruos nórdicos. En este mundo cruel e implacable debe de luchar para sobrevivir y enseñar a su hijo a hacerlo también. Kratos vuelve a ser padre como progenitor y protector de Atreus, un hijo decidido a ganarse el respeto de Kratos, el cual debe de sobrevivir en un mundo muy peligroso, dominado y controlado por la ira que tanto lo caracterizó. God of War, el último trabajo de Sony Santa Monica lanzado en 2018, en exclusiva para Play 4, ha confirmado su llegada en PC para el próximo 14 de enero y lo hará a través de las plataformas de Steam y Epic Game. Los jugadores que utilicen teclado y ratón podrán personalizar la asignación de teclas por completo para tener un mayor control para adaptarse a sus necesidades. Por último, la compra de Waddle World Wall World para PC incluirá también los siguientes contenidos digitales, armaduras, escudos, y aspectos únicos. Leyendas Pokémon Arceus. Es el próximo juego de rol de acción desarrollado por Games Frames y publicado por Pokémon Company y Nintendo para Nintendo Switch. Es parte de la octava generación de la serie de videojuegos Pokémon. Tus aventuras se desarrollan en el majestuoso entorno natural de la región de Ishiu, donde te encargarás de investigar Pokémon para crear la primera Pokédex. Estas tierras se convertirán en su día en la región de Shino de Pokémon Diamante y Pokémon Perla. Cuenta con auténticas maravillas naturales, paisajes de impresión y un buen número de Pokémon salvajes. Expedien Roma. Determina el destino de Roma, conquista tierras extranjeras y ábrete paso entre intrigas políticas en este RPG por turnos. Lucha con tu guardia pretoriana, guía a tu legión hacia la victoria y elige tu camino en una historia en la que cada decisión importa. ¿Cómo cambiarás el futuro de Roma que está en tus manos? Métete en la piel de un joven legado cuyo padre fue asesinado por un adversario político desconocido que se ve obligado a huir de Roma y refugiarse en la campaña militar para la contención de la rebelión griega. Poco a poco mejorarán tus dotes militares, te forjarás en el combate y te convertirás en el legado al que todo el mundo teme y respeta. Rainbow Six Extraction El parásito quimera que causó un brote en Nuevo México no hace demasiado que ha vuelto a aparecer en varios sitios de Estados Unidos. Es más letal que nunca y se está propagando mucho más rápido. Para controlar al parásito y prepararse para una amenaza futura se creó al REAC una organización sumamente equipada y especializada en el análisis y la contención de amenazas exógenas. No se conoce prácticamente nada sobre el parásito en evolución y los agentes seleccionados a mano del React son los únicos preparados para atacar, eliminar y conocer a esta nueva amenaza letal. Tu misión es hacer frente a las misteriosas criaturas llamadas arqueas, que son ahora más letales que nunca. Rainbow Six contará con 12 zonas de contenido en Estados Unidos, estando dominadas por el parásito que se ha creado un ecosistema con evolución. Las incursiones en estas zonas con riesgo supondrán un reto a tus equipos. Tu escuadra se verá Puesta a prueba con al menos 13 tipos de misiones tácticas. Cada una variables sobre el terreno por las que tendrás que reconsiderar tu estrategia. Ya sea consiguiendo información de nidos contaminados o persiguiendo a una arquea de élite. Deberás recordar tu entrenamiento para triunfar. Wing Gamers 2 25 años más tarde, lanzarles discos voladores a tus rivales sigue molando tanto como antes. Vuelve el mejor juego de discos voladores de la historia, con impresionantes gráficos dibujados a mano, nuevos movimientos delirantes, mecánicas de juegos e increíbles personajes y escenarios. gamers 2 es la secuela que muchos habían soñado. Es fácil de aprender pero difícil de dominar. Uncharted Legacy Tweet Collection. Llega la colección de legados de los ladrones. Descubre una emocionante narrativa de película y escenas de acción más palomiteras de la franquicia de Uncharted, repletas de momentos hilarantes, ingeniosos y sublimes. De la mano de nuestros queridos ladrones Nathan Drake y Chloe Frate, se incluye a Uncharted 4 el desenlace del ladrón y Uncharted, el legado perdido, dos aventuras para un jugador. Cada historia es un terreno de momentos divertidos, dramáticos y con un alto nivel de acción, ambos remasterizados y partiendo de las aclamadas mecánicas de la franquicia Uncharted como base. El juego actualiza sus sistemas y los refina con un combate cinematográfico en momentos de exploración en entornos que te dejarán con la boca abierta. Y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, darle a like y dejarme un comentario diciéndome qué te ha parecido. Hasta la próxima, chao chao.